Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Living Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 271. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Cada día, cada hora y cada instante, elijo lo que quiero contemplar, los sonidos que quiero oír y los testigos de lo que quiero que sea verdad para mí. Hoy elijo contemplar lo que Cristo quiere que vea. Hoy elijo escuchar la voz de Dios, así como buscar los testigos de lo que es verdad en la creación de Dios. En la visión de Cristo el mundo y la creación de Dios se encuentran, y según se unen, toda percepción desaparece. La dulce visión de Cristo redime al mundo de la muerte, pues todo aquello sobre lo que su mirada se posa, no puede sino vivir y recordar al Padre y al Hijo, la unión entre Creador y Creación. Padre, la visión de Cristo es el camino que me conduce a ti. Lo que Él contempla restaura tu recuerdo en mí, y eso es lo que elijo contemplar hoy. Hoy solo utilizaré la visión de Cristo. Amén.